Bienvenidos a un nuevo video. Soy Alba Lucía y hago parte del Club de Creadores de Carol. El día de hoy vamos a elaborar un portaplaca para mascota utilizando el paracord que tenemos en Carol y vamos a utilizar este tejedor de pulseras. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. El proyecto que vamos a elaborar hoy es un accesorio para nuestras mascotas. Es un portaplaca o simplemente un collar decorativo. Para él vamos a utilizar el cordón para cor. En colores de nuestra preferencia vamos a utilizar hebilla plástica, tijera, candela, las agujas para rematar nuestro cordón para cor y nuestra herramienta estrella, nuestro tejedor de pulseras muy útil para elaborar nuestras pulseras en paracor, en cuero víbora o en otro tipo de material. Trae su manual, lo podemos desplazar, o sea que podemos diseñar diferentes tamaños de pulseras en él. En el accesorio que vamos a elaborar hoy, Vamos a ver cómo utilizamos estas partes de acá del, del, del tejedor de pulseras. Para elaborar este accesorio, necesitamos expandir nuestro tejedor a toda su capacidad. Lo expandimos y ajustamos. Ahora cogemos nuestras hebillas y las vamos a insertar en cada extremo de las semillas que trae el tejedor. Acá. Y la otra en el otro extremo. Ellas quedan así. Tenemos nuestras piezas de cordón para cor y debemos, como vienen dobladitas, debemos previamente estirarlas para poderlas trabajar no van a quedar nudos ni torcidos ya con nuestro cordón bien estirado vamos a quemar las puntas para unirlo Lo dejamos reposar un poco y queda listo. Vamos a insertar el cordón de la siguiente manera en las hebillas. Vamos a colocar la parte rosada que va a ser la, la base de nuestra manilla. Me debe quedar así y ahora venimos a esta parte en el otro extremo vamos a meterlo de esta manera el remate debe quedarnos en la base del el collar acá vamos a hacerlo de la siguiente manera venimos acá Y lo pasamos por acá y luego por debajo. Nos va a quedar... Nos va a quedar de la siguiente manera. Una lazada igual a la lazada inicial. Y con la otra tira vamos a proceder a hacer la misma la misma lazada y la ajustamos el mismo nudo, la misma lazadita, teniendo en cuenta que nos queden hacia afuera los dos extremos con los que vamos a trabajar. Bueno, ya tenemos nuestro nudo de inicio, nuestro nudo al otro extremo, las dos cuerdas para trabajar y este tendido se llama el cuerpo de la manilla. Vamos a trabajar un nudo muy conocido, muy popular que se llama nudo cobra. El nudo cobra lo trabajamos de la siguiente manera. Con el tono gris vamos a montar la cuerda por el cuerpo de la manilla. Con el tono rosado, vamos a pasarlo por el ojo que hicimos, por el, el ojal que hicimos con el tono gris. Ajustamos. Ahora volvemos a hacer un ojal con el tono gris. Lo montamos con el rosado. Lo pasamos por el ojal y ajustamos volvemos a el tejido es repetitivo el ojal como lo estamos haciendo combinado siempre vamos a montar con el gris y el rosado va por debajo haciendo la lazada pasándolo por la lazada de Y vamos ajustando de nuevo vamos con el ojal con el gris que va por encima con la otra montamos el hilo gris y pasamos por el ojal del gris una guía para este tejido es la lazada siempre la hacemos donde está la lazadita, la última lazadita que monta si vemos acá el rosado no tiene, la lazada va por debajo de esto. cuando la lazada va por encima esa es la guía para nosotros saber que en ese lado es que vamos a hacer la lazada que va por encima acá en este, donde nos queda el remate debemos tener especial cuidado y tratar de que nos quede cubierto. Vamos a la guía donde va la lanzada? donde está el, la lanzada visible. Hacemos el ojo, vamos por debajo y ajustamos. Aquí ya vamos terminando nuestro accesorio, nuestro portaplaca para la mascota. En el remate de, de, de nuestro accesorio las hacemos ligeramente flojas para poder rematar con nuestra aguja para corro. Entonces hacemos las puntadas flojas para darle espacio a la aguja para pasar. Las hacemos así y al final... Las podemos lo ajustamos todo. Ahora vamos a pasar el hilo hacia abajo. lado igual hacia abajo y sacamos nuestra vibra por acá igual con el otro lado Ya en este punto podemos proceder a desprender nuestra manilla del tejedor para rematarla. La manera de utilizar nuestra aguja para rematar nuestras manillas de paracord es la siguiente. Vamos a calentar el cordón. Lo introducimos y hacemos presión. Vamos a secar un poco y procedemos a pasarlo por el tejido. Ya con nuestro cordón unido a la aguja, podemos por la parte de atrás aflojar otro poco el tejido y empezar a a desplazar la aguja por entre el tejido y nuestro cordón pasa ahora hacemos lo mismo con el otro extremo lo pasamos haciendo presión Luego con un movimiento ligeramente giratorio la aguja se desplaza y podemos pasar todo el cordón. Vamos a empezar a ajustar, a ajustar, a ajustar, a darle forma a nuestro tejido que no nos vaya a quedar es parejo que nos quede formadito con. Y procedemos a cortar igual vamos a utilizar la candela para derretir un poco el cordón y rematar así nuestro nuestra manilla queda pegada y fuera de eso queda tejido el remate para que no se nos vaya a desbaratar. Y así hemos terminado nuestro botón con nuestro collar para nuestra, para nuestra mascota. Espero que les haya gustado nuestro tutorial del día de hoy. Los invito a seguirme en mis redes sociales que me encuentran como Meraki y Arte mano. Y también quedan cordialmente invitados a mis clases presenciales en la sede Sur de Carol Shop en Cali. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. En nuestra cajita de información encontrarás el enlace a todos los productos que utilizamos para elaborar nuestro accesorio del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.